Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. En esta sesión vamos a leer el episodio número 13 del niño con pijama de rayas. Vale. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Cuando, cuando, esté, en lo, en mi, cuando esté compartiendo mi pantalla me avisáis que si, si lo veis o no. El, lo, ¿Lo veis ya? Sí. Sí. Voy a, voy a voy a, ampliar un poquito la pantalla para que lo veáis todos. Eh, Paqui, puedes empezar tú a leer. Ahora, ¿Ahora mismo? Sí. Durante varias semanas, Bruno seguía saliendo de casa cuando se marchaba al profesor Liz. Y madre estaba siesta, daba largos paseos por la alambrada para reunirse con Hola. Samuel, que casi todas las tardes estaba esperándolo allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Las... Sigue leyendo ese, ese último párrafo. Una tarde se muere, apareció con un ojo morado. Y cuando Bruno le preguntó qué le había pasado, él no le quiso contar. Sigue. Nada, Bruno, Bruno pensó que en todas partes había chulo Y que con uno de ellos le había pegado. Quería ayudarle, pero no sabía cómo hacerlo. Espera, que voy a ponerme, voy a activar a, a, a, a, a más gente. Muy Sí, sí, Teresa, sí, se escucha. Hola, Hola. Teresa. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Hola. Hola. Estamos, estamos leyendo el, el episodio número 13 de Niño de Pijama de Rayas, Teresa. Ahora es bueno. a, ahora, ahora, ahora estoy compartiéndolo con, con mi ordenador en la pantalla. Cuando, vale. vale. Eh, eh, Teresa, ¿puedes, le continu puedes empe continu continuar tú? Ay, Dios. Aquí, donde pone todos los días Bruno Todos los días Bruno le preguntó a, a Samuel Si podía ir al otro lado de la alambrada Colocándose por debajo Para que así pudieran jugar juntos Pero Samuel siempre decía que no Que no le parecía buena idea De todas maneras, no entiendo Por qué tiene tanta gana de venir a este lado Porque es muy desagradable Le dijo Samuel en una ocasión eh, David, te toca a ti hoy ¿Dónde pone un día, un día bruno un día bruno le preguntó por qué todos los que vivían al otro lado de la alambrada llevaban el mismo pijama de rayas y la misma gorra de tela fue lo que nos dieron cuando lo llegamos aquí y además se quedaron con toda nuestra ropa explicó samuel y nunca te apetece ponerte otra cosa cuando te levantas por la mañana, seguro que tienes más ropa en el armario. Y a mí no me gustan las rayas, dijo Bruno, aunque en el fondo no era de todo cierto, porque estaba harto de tener que ir siempre vestido con camisas, corbatas y zapatos que le apretaban mucho a él. También le gustaría ir siempre con el pijama de rayas, como su amigo Samuel. Bueno, voy a, voy a admitir más gente en el club de lectura. Eh, voy a admitir a Juan de Murcia. Bien, eh, ya. Uh, eh, ahora te toca, Mónica. Vale, muy. Unos días más tarde, Bruno se despertó. Milo... Perdón, me he equivocado. Miró por la ventana y vio que por primera vez desde que estaba en la nueva casa llovía de manera muy abundante. La lluvia comenzó por la noche. Bruno pensó que ese ruido le había despertado. A la hora del desayuno seguía lloviendo y siguió lloviendo durante las clases de la mañana, y a la hora de, y a la hora de comer y durante las clases de geografía e historia del arte de la tarde. El hecho de que. Sigue leyendo hasta aquí, Mónica. Vale, vale. Bueno. El hecho de que no parara de llover era una mala noticia para Bruno, porque no podía salir de casa ni ir a ver a sus amigos. Bueno. Eh, ahora te toca omiguar Castilla-La Mancha. Sí. Así sí. pues, se tumbó en su cama y cogió un libro para leer. Pero no se podía concentrar. De repente entró... Su hermana, Gretel, la, ton, la tonta de remate, que no tenía ganas de jugar con su muñeca. No solía entrar en su habitación, pues en su tiempo libre prefería cambiar de sitio una y otra vez su colección de muñecas. Sin embargo, el final, al final, el, uy, al final. Al, sin embargo, el mal tiempo le había quitado las ganas de jugar. ¿Qué quiere? preguntó Bruno. Menudo recibimiento, dijo Gretel. Estoy leyendo, comentó Bruno. ¿Qué lees? preguntó Gretel. Ah, eh, no, no, sí, esto voy a ver si a mí tengo a gente más, que hay gente más en la lista de espera A ver en el, en el, en el, eh, Bien, ya estoy eh, Ahora le toca el turno a Haka Garati. Bien. Bueno Enseñó la tapa del libro a su hermana para que pudiera la portada que más ¿Sí? no. no. no. no <.atz1> no, no. no aburrido, muy ¿Sí? no es nada aburrido. Es una aventura, es mejor que las muñecas. Contestó uno que haces, repito, que ya te lo he dicho. Estoy intentando eh, eh, leer el eh, no me dejas con tus sobrino. La banda de Bruno nunca hacía nada. No era como el eh, que a mi sobrino, tu padre, me había contado un amigo. Era casi nunca salía de casa. Bien, ahora te toca Aspadeza, Galicia. Eh, Aspadeza, Galicia, te toca. Vale, ¿y qué no? sí, que lo A pesar de los permanente debe haber determinados momentos que los dos hermanos discutir para intentar más amigos y hablar con otras personas sigue leyendo Rulo decidió convertir, convertir ese momento en uno de, de ellos y comenzó a hablar con su hermana eh, Paqui. Te toca a ti. ¡Hoy! Sí. Yo, yo también odio a lluvia. No, no, Antonio. Antonio de, de Mairena. Antonio, te toca a ti ahora. Eh, voy a ver si está aquí Antonio o no. Eh, entonces, esto, eh, le, le toca a ver si no está Antonio. Eh, le toca a ver... Eh, a Jesús. Jesús, estás ahí. Jesús no está. Entonces, Juan, te toca a ti ahora. Juan, activa el micro. Te Juan sí Juan, es donde yo también. Te toca a ti ahora mismo leer. Yo también odio la lluvia. Ahora podría estar con mi amigo Samuel. Creerá que, que me he olvidado de él, dijo Bruno, sin pensar en lo que había dicho, ya que su hermana no sabía nada de la relación de la amistad que había entre Bruno y Samuel. Ah, pregunté el nombre de Samón. Bruno se arrepintió, pero ya la tarde. ¿Con quién dices que podrás estar? Preguntó Urette. ¿Qué dices? No te escucho bien. ¿Puedes repetirlo? Dijo Bruno, tratando de sacar tiempo para pensar una respuesta conveniente. Ahora, Mónica, te toca a ti. Voy. Voy. Sí. ¿Qué? ¿Con quién, ¿Qué? ¿Con quién dices que podrías estar ahora? Insistió Gretel. Con nadie, le dijo Bruno. Yo no he dicho nada, respondió Bruno. Gretel insistió en que Bruno le había dicho que tenía un amigo. Y Bruno tenía dudas. No sabía qué hacer. Si contarle la verdad a su hermano o mentir. Por una parte, su hermana y él tenían una cosa fundamental en común. ...que no eran adultos... ...además era muy probable... ...que ella se sintiera tan sola como él... ...David, toca a ti... ...voy... ...por otra parte... ...Samuel era su amigo... Y, ...y no él... ...de su hermana... ...y no quería compartirlo... ...con ella... ...así que decidió... ...no contarle la verdad... ...e inventarse... ...una pequeña mentira... ...tengo un nuevo amigo... Es un amigo nuevo, al que veo todos los días y ahora debe estar esperándome. Pero no puedes contárselo a nadie, le dijo Bruno. ¿Por qué? Le preguntó su hermana Gretel. Ahora, Paqui, te toca a ti. Voy, sí. porque es un amigo imaginario y jugamos, ju to jugamos juntos todos los días, le contestó Bruno. Cretan abrió la boca, se quedó mirando y se echó a reír. Y le dijo que ya era un poco mayor para tener amigos imaginarios. Continúa, Paki. Ruta trató de seguirse avergonzado porque la mentira fuera más creíble. Y Gretel no sospechaba nada y consiguió sonrejarse. ¿Sigo? Sí. Vaya. Te has puesto colorado, se asombró Betel. porque no quería contártelo, dijo Bruno. Un imaginario, desde luego, Bruno es tonto de remate, le dijo a O oh, te toca ahora a vosotros. A ver, a mí me andamos, ¿dónde andamos. ¿Dónde pone Bruno en ese momento? Página 95. Vale. Sí, ya. Bruno en ese momento sonrió, porque sabía dos cosas. Una que Gettel se había tragado su mentira y otra que la tonta de remate era ella. Déjame en paz, estoy leyendo, ¿vale? Digo Bruno, ¿por qué? No cierra los ojos y dejas que tu amigo imaginario te lea el libro. Ah, no te cansarás tanto, preguntó Gettel. Nari, na, nario Le... Imaginario. Te lea el libro. Así no te encantará tanto, preguntó... Betel. Contenta por haber... Encontrado algo... Con qué hacer enfadar a Bruno. Jaca, gárate. Jaca, gárate. Os toca a vosotros. A lo mejor... Le... le... le... le... Muñeca, tira todas tus muñecas por la ventana, dijo Bruno. Si haces esto, eh, pues te, te arrepentirás. Cuéntame, ¿qué hacías tú, con mi amigo imaginario. ¿Y tú, y tú, preguntó Grete. Bruno. Aparecía hablar poco de Samuel. Me pareció que aquí ya podía ser una buena manera hacerle sin tener que decirle la verdad. Aspareza, os toca a vosotros. Eh, Aspareza Galicia os toca a vosotros. Vale, sigue Mercedes. sí que me Sí. Hablo de muchas cosas. Donde podemos poner nuestras cosas de la y y de los familiares y le hablo de mi familia. Dentro de tanto y que se cansa el dibujar cuando se despierta me habla de de su familia y de su hijo que se vivía encima de la moratoria y de sus adentros para llegar hasta aquí y de los amigos que se de esta gente que se conocen aquí y de venir con su llegada por convertirla no fuera... porque desaparecieron sin el de, de su eh, ahora, de todo que se Ahora le toca turno a Juan. Vaya, suena divertidísimo. Ojalá pueda me que imaginario. Siguió burlándose de Y alguien me contó que hace varios días que no ven a su abuelo y que nadie sabe dónde está. Y, y, y que cuando pregunta por él, su padre se echa a llorar. Y habrá está compuesta, dijo Bruno. Teresa, te toca a ti. Ah, ¿yo? Vale. Sí. Bruno se daba cuenta de que estas cosas eran la que, las que le explicaba Samuel, pero que hasta entonces no había advertido lo triste que debían ser para su amigo. A decirla en voz alta. De repente se sintió muy mal por no haber intentado animar a Samuel. En lugar de ponerse a hablar de tontería como jugar a los exploradores. Si el padre se entera de que habla con amigo imaginario, te echará una buena bronca. Creo que debería dejarlo, digo, dijo Gretel. ¿Por qué? Preguntó Bruno. Porque no es sano. Es el primer síntoma de la locura, contestó Gretel. Bien, ahora le toca... Voy a ver quién está aquí... Ahora mismo le toca el turno a, a ver Mónica. Uh -huh, vale. Sí. Vale, bueno. Vale. Sí. Me, me parece que no puede, no puedo dejarlo. Me parece que no quiero, dijo Bruno tras una pausa. Bueno, tú verás. Yo en tu lugar no se lo contaré a nadie, dijo Grete, cada vez más simpática. Bueno, supongo que tienes razón. No se lo dirás a nadie, ¿verdad?, preguntó Bruno a su hermana. A nadie, solo a mi amiga imaginaria, contestó Gretel. ¿Tú también tienes una? Preguntó Bruno. Eh, y David, te toca a ti. Voy. Vale, lo de abajo, ¿no? Sí. Es broma, por favor, pero si tengo 13 años no puedo comportarme como una cría, contestó Gretel. Gretel salió de la habitación, Bruno la oyó hablar con las muñecas en el dormitorio del otro lado del pasillo. Bruno, más tranquilo, intentó corres, concentrarse de nuevo en la lectura, pero había perdido el interés y se quedó viendo la lluvia y pensando en Samuel. Bueno, ya hemos terminado el episodio 13 del Niño en el pijama de rayas. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me ha parecido la que he la que oído, o sea, que, que era un poco chulo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo que te ha parecido eh, la, la conversación entre Bruno y, y Gretel? Bien. Eh, eh, David, ¿qué te ha, te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Bien. Eh, Aspareza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? <tanto> Aspareza, Galicia. ¿Qué, qué parte os ha llamado más la atención? ¿Qué es <tanto> Mónica, ¿qué tal te ha parecido este bien. capítulo? Pues bien. ¿Qué parte te, que, que te ha parecido la conversación que, que tenían Gretel y, y Bruno? Pues muy, pues muy bien también, se nota que, que uh -huh. se entendían. Uh -huh. eh, Omiguar, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Ha gustado, sobre todo cuando le pregunta de qué, con quién quiere quedar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tal os ha parecido la conversación que llevaban Gretel y Bruno? Eh, Jaca, Gárate, ¿qué tal os ha parecido ese capítulo? La, la imaginación de su amigo imaginario. Eh, eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Qué te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Muy bien. Y Teresa, ¿qué te ha ¿Qué? parecido este capítulo? Me ha parecido estupendo. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el papel que han tenido entre Bruno y Gretel hablando? Pues me ha parecido estupendo, pero la hermana se quería, quería saber mucho de su hermano, a ver con quién con quién amigos se estaba juntando y todo eso, pero que la hermana quería saber la, la verdad, pero... El hermano le invitó a su hermana para que, que estaba hablando con un amigo imaginario para que no se enterara a su padre. ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre, entre Bruno y Gretel? Pues muy bien, me ha parecido estupendo. Juan, ¿qué tal te, te ha parecido este capítulo? Interesante. ¿Qué te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Bueno. Interesante. Bien, ya hemos terminado de leer el capítulo 13 de Niño de Pijama de Rayas. Ahora voy a dejar compartir. Ahora os voy a decir el próximo, la próxima fecha de Club de Lectura. La próxima fecha va a ser el día 30 de junio a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el episodio 14 y 15. Vamos a leer dos episodios de Niño de Pijama de Rayas esta vez. Vale. En los vale, episodios vale. 14 y 15 para, para, el día próximo, para el día 30 de, de junio. Vale. Vale. Sí. Vale. Y luego ya la próxima fecha, ya después del 30 de junio, va a ser el día 14 de julio. Y el día... Ah, 14... sí, casi, casi mi cumpleaños, que mi sí. cumpleaños es el 18 de julio. Sí, sí. Y el día 14 de julio 14 de julio les leeremos el, le, los episodios eh, 16 y 17. Vale. Vale. Y ya, y ya el 14 de julio es ya la, la última fecha, antes de irnos a septiembre. Y ya, directamente. Vale, gracias. Eh, muy bien. Gracias, Muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Nos vemos.